hola querida people nuevamente bienvenidos a mi canal de youtube aquí vieja que viaja mi nombre es paula y en este nuevo video les voy a mostrar qué hacer en valencia pero con la particularidad de que este es mi primer viaje post covid entonces estoy súper emocionada contaba este es mi primer viaje post covid Gracias. y llevo mi tapabocas o mascarilla o como le digan sus países pero bueno el caso es que aquí los llevamos porque vamos a bajarnos de la bici y mostrarles un montón de sitios aquí en valencia una ciudad que está de verdad súper bonita con muchísimo arte urbano bueno hay un montón de cosas que ya les explicaré en este video y vengan les presento Hola. ella es Belén me estoy quedando aquí en la casa entonces, para que lo sepan vamos a estar recorriendo la ciudad y vamos a recorrer algunas partecitas porque ya no alcanzamos a visitar unas cosas que ya cerraron ¿no? ¿qué es lo que cierra Belén ahorita? El mercado central las torres de Serrano Hay varias cosas que hay que visitar en la mañana pues ya se nos hizo tarde entonces no alcanzamos pero por eso se los voy a mostrar en varios días. Pero listo entonces ¡Vamos allá! que es la plaza redonda la plaza redonda obviamente el nombre es más que obvio está lleno de a ver sitios de souvenirs como vemos por allá están bueno unos sitios también de los trajes falleros las fallas de valencia que es lo más eh, famoso no el evento más famoso del año aquí o sea estas medias también son de hombre sí, ¿Y esto también es de hombre? Ok, ya sabemos lo que llevan los falleros debajo de los trajes. Uh -huh. No, que se les ve. Ah, sí se les ve. Ah. Esas son las medias, vean. Medias de fallero y trajecitos de fallero y de ¿cómo se llama la señora fallera? La fallera, el vestido fallera, de fallera La fallera, bueno, ahí está, ahí está Es una plaza que se remodeló que Belén me está diciendo que antes era mucho más auténtica pero bueno, a mí también igual me parece súper bonita Belén y las hermanas, vestidas de falleras Bueno, saliendo por una de las de las, ¿qué? De las entradas o salidas, como le quieramos llamar, de la Plaza Redonda está esta casita que es supuestamente una de las más estrechas ¿no? de Europa. Me dijeron que hay otra más estrecha en Ámsterdam, no lo sé, no lo he comprobado. Pero vamos a ver qué tan estrecha es: 107 centímetros de fachada. <música> Básicamente la razón por la que era digamos tan estrecha es porque se pagaban impuestos dependiendo del tamaño de la fachada entonces todo sea por los impuestos y por pagar menos pues se hacían estas así de reducidas y ya no es la casa más estrecha sino la fachada más estrecha aquí de Valencia porque por dentro bueno tumbaron los muros interiores y hace parte como del bar que está aquí atrás pero eh, digamos es punto obligado y curioso para los visitantes que quieran aquí estar aquí en Valencia Vamos a hacer una paradita técnica a para tomarnos una horchata de Valencia. La horchata de Valencia es una bebida refrescante que viene de un tubérculo que se llama chufa y a eso se le agrega también agua, azúcar y otros elementos como canela o adicionales al gusto. Dice Belén que aquí no es lo más típico, no es donde vienen los turistas y además porque está cerca de él, prácticamente en el centro. Entonces es lo más fácil, ahorita vamos a entrar, pero que si quieren algo más tradicional, ¿no? Que están, ¿cierto? Los huertos de... La huerta valenciana es muy típica, está a las afueras de Valencia, solo que en los últimos años la han destrozado un poco Y entonces en uno de los huertos hay cultivos de chufa, que es de donde se saca la horchata entonces, ¿cuál es el sitio más típico para tomar horchata? Alboraya, que está a las afueras de Valencia y que es donde está la huerta y donde se planta la chufa. Entonces, Alboraya es un pueblo que está pegado a Valencia y está llenísimo de horchaterías. Y entonces allí puedes ir a tomar un montón de tipos de horchatas uh -huh. y más barato que aquí, que es más turístico. Bueno, es que esto tiene como 200 años esta horchatería y es más turístico o más para la gente más mayor. de azúcar y es algo súper dulce entonces voy a tomar un poquitico del vaso de Belén <risa> robándole un poquito simplemente para probarla bueno y qué tal está ya la he probado pero bueno así así ya nomás vamos a probarlo y está muy rica un un factor ¿vale? que es como bollería. Y entonces lo que se hace es se moja aquí en horchata y se come. ¡Eso! Salimos de la horchatería Santa Catalina para ver si alcanzábamos a llegar a un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. La Lonja de la Seda. Pero estaba cerrada. Entonces decidimos caminar simplemente por el barrio El Carmen con mucho arte urbano y sobre todo con estas particulares caras en los tubos de desagüe También esta curiosa casa de gatos, en realidad es una fachada que da paso a un patio También se ven calles muy tranquilas que simulan la vida de pueblo sí <risa> buena suerte